Buenas tardes, directivos de la Corporación Educacional Navarquín, autoridades presentes, señora directora, jefe de UTP, profesores, administrativos, compañeros y familias. Mi nombre, entre otras cosas, alumno del segundo nivel E. Y hoy tengo el agrado de dejar algunas palabras de despedida en nombre del alumnado. Nos reunimos para celebrar y concluir nuestro arduo paso por la enseñanza media rodeados de un ambiente motivador y altruista por parte de las personas que conforman este colegio. Lamentablemente, no siempre fue así para todos. Perteneciendo durante 11 años a un colegio tradicional, estructurado y de buena imagen, siempre sentí cierta disconformidad con el sistema educacional actual. Fue en el año 2016, cursando segundo medio, cuando nos asignaron la tarea de desarrollar un texto argumentativo con un tema de elección, Siendo los tercos de siempre, mi mejor amiga y yo planteamos la erradicación del disfuncional sistema educativo, criticando sus raíces, sus métodos y sus objetivos. Dramáticamente, podría decirles que aquel texto argumentativo marcó un antes y un después de mi pensamiento crítico. Jamás me debería pensar que dos años más tarde, mi opinión daría un giro de 180 grados. Hoy, 5 de diciembre, nos encontramos egresando de cuarto medio, Personalmente fue mi único año en la región de y puedo asegurar felizmente que fue una experiencia que logró abrir mis ojos, así como los de muchos más. Confieso quedar agado durante las primeras semanas debido a la buena disposición y el gran acogimiento por parte de los funcionarios, acostumbrado a una realidad distinta, donde se normalizaban actitudes racistas y se imponían ideologías. Gracias al contraste positivo, hoy logramos crecer no solo como alumnos, sino también como personas. El ambiente que nos entrega el Colegio Nahuatl permite crear y facilitar las relaciones sociales. La gran confianza que nos entregan los profesores nos hacen ver lo capaces que somos para lograr relaciones no profundas. Así es como se logra aumentar la confianza y autoestima de los estudiantes, elementos esenciales y usualmente ignorados al momento de mejorar el rendimiento académico. Desde los saludos al inicio de cada jornada, la vocación de los profesores, siempre aspirando a mejorar sus métodos de enseñanza, hasta la preocupación por todos y cada uno de los alumnos y alumnas, entendiendo que somos personas con necesidades distintas, logrando amenizar el aspecto estandarizado que está enraizado en el sistema educativo. Todos estos son algunos de los elementos que logran fijar al Colegio Nahuatl como un establecimiento excepcional. Es por esto, que el día de hoy, me gustaría agradecer a toda la comunidad educativa por no asumir una posición jerárquica. Y creer lo suficiente en nosotros, los estudiantes, para actuar de guías, no como superiores. Es así como se aprende realmente el valor de la educación y el contrato. Quedará siempre esta experiencia con nosotros tras egresar. Nos sentiremos capaces de realizar nuestras metas y fijaremos estas mismas, en base a nuestras vocaciones, empoderados en nuestro futuro. Compañeros, desde hoy en adelante es momento de demostrar lo que nos han entregado y ser la evidencia de que un ambiente diverso y equitativo es más importante que no un hombre de privilegio, es más fuerte que los prejuicios sociales. Finalmente, me gustaría reiterar nuestros agradecimientos. Gracias al personal por su infinita entrega, la cual no pasa desapercibida. Y gracias, compañeros, por los lindos recuerdos en este último año de enseñanza media. Demostremos de qué somos capaces realmente. En palabras del gran artista y activista humanitario Michael Jackson, puedes escalar la montaña más alta, nadar en el mar más profundo. Solo necesitas la voluntad y un poco de autoestima. Así que, mantén la fe. Muchas gracias.